En el contexto de la reciente creación de la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad de esta Facultad de Filosofía y Letras, queremos invitarlos, invitarlas, invitarles a una actividad del 25 de octubre a las 19 horas, donde vamos a reflexionar eh, acerca del último encuentro plurinacional celebrado en la eh, provincia de San Luis. Va a ser un, un espacio de intercambio entre claustros y entre generaciones. Eh, y esto es especialmente importante para esta subsecretaría, es uno de los objetivos de esta subsecretaría, que es generar generar sinergia entre las eh, diferentes partes de la facultad y espacios de la facultad eh, que tienen perspectiva de género, que tienen tradición los, dentro de los feminismos y que tienen mucho para proponer en relación a la transversalización de las políticas de género dentro de nuestra facultad.